Estimados pasajeros, estamos a punto de llegar a la fiesta de Ciclum. Por favor, abróchense los cinturones. Queridos me hoy os a llegar a la fiesta de Ciclum. Por favor, abróchense los Buenos días, mi nombre es Victoria la Malagueña. Antes era un chatbot y ahora soy un avatar 3D mucho más mona. Me encantan estas oficinas que tenéis aquí en el centro. Como pueda salir de este mundo virtual, me voy a Calle Larios a por un heladito. Muchas gracias por invitarme a vuestro aniversario y espero que cumpláis muchos más.